Un agradecimiento enorme a Cruz Pancho, quien se ha convertido en el primer coronel en el escuadrón de segmento armado. En serio comando, muchas gracias por tu apoyo. El océano es un entorno que desfavorece en cualquier batalla. No somos seres acuáticos y somos incapaces de lidiar con los peligros que yacen en las profundidades. Por eso la humanidad ha desarrollado poderosos buques y submarinos. Maquinaria de guerra que hace unos siglos jamás se hubiera imaginado Dentro de estos pesados armatostes la tripulación tiene una excelente capacidad ofensiva Y se encuentra protegida por gruesas capas de metal O al menos así era, hasta que aparecieron las minas submarinas Aterradores dispositivos que yacen en la oscuridad de las heladas aguas Esperando eternamente a su siguiente víctima como un depredador que no duerme nunca y justamente ese será el tema del día de hoy, así que pónganse en descanso comandos porque examinaremos a detalle qué tan poderosas son las minas submarinas, sus variantes y cuánto daño son capaces de causar. Antes de que empiece el video te recuerdo que ya contamos con Twitch, así que sígueme para ver gameplays tácticos de mundo abierto y juegos de terror, el link está en la descripción. La creación e implementación de explosivos navales se remonta al siglo XIV pero fueron popularizados hasta el siglo XVI en la antigua China, donde eran utilizados para defender las costas de los piratas. En ese tiempo el mecanismo era realmente tosco y simple, siendo una caja de madera cubierta con masilla para volverla impermeable. Esta estaba rellena de pólvora y no contaba con ningún tipo de espoleta de acción, y más bien tenía un largo cable unido a un mecanismo interno destinado a provocar una chispa gracias a una rueda de acero y un pedernal y este cable era manipulado por soldados escondidos en las proximidades. Pero si nos vamos al otro lado del mundo, la primera mina marítima occidental fue desarrollada en el año 1574 por Ralph Rabals en Inglaterra, así como también por el inventor holandés Cornelius de Brel. Sin embargo, esta resultó ser un fracaso a tal punto que no quedaron registros de ella. Y en Estados Unidos fue desarrollada por David Bushell para ser utilizada contra los británicos en la guerra de independencia de los Estados Unidos, la cual era un barril hermético lleno de pólvora que flotaba hacia el enemigo, detonando gracias a una llave de chispa por pedernal que se accionaba al impacto, por lo que cuando las naves enemigas lo golpeaban, ocasionaban una enorme explosión. Sin embargo, viajemos al año 1812, donde el ingeniero ruso Pavel Schilling algo así, consiguió desarrollar y detonar la primera mina submarina utilizando un circuito eléctrico accionado manualmente. De aquí en adelante tenemos una gran historia de usos, triunfos y errores, pero todos seguían la misma premisa de una carga submarina detonada a distancia gracias a una descarga eléctrica. Pero una vez que llegamos al siglo XX, durante la guerra ruso-japonesa en 1904, su sistema de detonación cambió drásticamente, ya que para evitar que infantería estuviera al pendiente del momento exacto para detonar las minas, se optó por una solución automática, y era colocar en el interior de estos dispositivos una gran cápsula de cristal llena de nitroglicerina. Esta sustancia es altamente explosiva y reactiva, incluso un movimiento medianamente fuerte puede iniciar su reacción, por lo que durante esta época transportar y colocar minas era exageradamente peligroso, y sí, ocurrieron varios accidentes. Sin embargo, esto también le brindaba la capacidad de explotar solo con las ondas de movimiento en el agua, por lo que si un avión enemigo, ya sea barco o submarino, pasaba lo suficientemente cerca de ellas, las fluctuaciones que causen el agua serían suficientes para detonar los explosivos. Este método de defensa naval era tan bueno que los aliados implementaron algo llamado la gran barrera de minas del Mar del Norte. Durante un periodo de 5 meses se colocaron aproximadamente 70.000 minas en las aguas nórdicas, en conjunto con otras operaciones de minado suman un total de aproximadamente 190.000 minas colocadas en esta parte del mundo y casi 235.000 en total en las que fueron utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Ya si brincamos a la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán implementó nuevamente las minas de contacto, tomando la idea de los barriles flotantes que vimos anteriormente. Estos eran colocados con un lastre en el fondo de la superficie marina y la mina flotaba hasta quedar a solo unos metros por debajo del nivel del mar, por lo que si un barco pasaba sobre ella sería golpeada por la parte baja del casco, causando así la detonación y un enorme agujero que hundiría la nave rápidamente. Incluso poco después se implementaron aquellas que se podrían lanzar desde aviones. Estas quedaban flotando en la superficie y eran visibles para los enemigos, por lo que pronto se dejaron de desarrollar, además de que tenía altos costos de fabricación y de transporte. Ya llegando a la época actual, se han desarrollado una cantidad inmensa de mecanismos de detonación y detección de objetivos, tantos que si nos ponemos a hablar uno a uno de ellos y sus variantes, este video duraría horas, por lo que veremos mejor las variantes de minas actuales, pero antes mencionaré las distintas maneras que tienen de detonar. La mayoría suele utilizar sensores acústicos, magnéticos o de presión, detectando variabilidad en el sonido en el fondo marino, campos electromagnéticos o en la presión del agua y cuando esta fluctuación es lo suficientemente grande, explota. También se puede optar por un método más convencional, en el cual el explosivo deba tener contacto con el objetivo, ya sea con la totalidad de la mina, con una de las superficies en específico, o también podría contar con una antena o un cable, el cual al ser impactado, le daría el movimiento necesario para activar la mina. Y bueno, ahora que cubrimos esto, empecemos. Primero que nada tenemos las minas amarradas, quienes se posicionaron sobre todas convirtiéndose en la columna vertebral de este armamento, las cuales son atadas a un lastre en el fondo del agua y flotan hacia arriba, siendo ajustadas a las medidas necesarias para el campo de batalla. Estas usualmente utilizan los sensores antes mencionados, por lo que no es necesario el contacto directo con ellas para que exploten, y pueden llegar a pesar hasta 200 kilogramos, de los cuales entre 80 y 150 kilos pueden ser de material explosivo. Este estándar se mantiene en la mayoría de las que veremos a continuación. También tenemos las minas encadenadas, visualmente son muy similares a las amarradas, pero su mecanismo es diferente. Estas se posicionan igual con un lastre en el fondo marino, pero suelen estar flotando más arriba de lo normal y amarradas entre sí a una distancia de 18 metros cada una, por lo que el objetivo es que el navío se enrede con alguno de los cables que sostiene la mina y esta acción jalará la mina que tiene al lado, la cual golpeará la nave explotando al contrario. Tacto. También tenemos un extraño experimento que llamaron ramo de minas, que consta de un solo lastre con múltiples minas flotantes amarradas a él, por lo que si una de ellas detonaba, otra tomaría su lugar, pero también se corría el riesgo de que todas explotaran de una sola vez, por lo que su fiabilidad era bastante dudosa. Luego tenemos a las minas de fondo, que se colocan, pues, en el fondo marino. Usualmente cuando el agua no tiene más de 60 metros de profundidad o hasta 200 metros de profundidad si se detectan submarinos enemigos en el área Al no tener que flotar su carga explosiva suele ser mucho más grande, entre 125 y 1400 kilogramos de material explosivo Así es, esta clase de dispositivos son devastadores y muy difíciles de detectar algo parecido, pero mucho más tecnológico, son las minas en ascensión, las cuales se colocan a muy baja profundidad y detectan movimiento justo sobre ellas, lo que en ese momento libera el explosivo con un motor propulsor que lo mueve hacia arriba, lo que le brinda la capacidad de cubrir toda esa profundidad hasta alcanzar a su objetivo. Más o menos utilizando la misma premisa de un motor para guiar la mina hasta su objetivo, se crearon las minas autopropulsadas, las cuales suelen ser muy parecidas a los que conocemos como torpedos. Al momento de que éstas detectan movimiento, se activan en la dirección del mismo, cubriendo varias decenas de metros hasta llegar a su objetivo, solo que estas solían ser demasiado caras y su poder destructivo era algo cuestionable. Muy similar a estas tenemos también a la mina cohete, pero tampoco debemos confundirla con un torpedo. Esta también se coloca en el fondo marino y al ser activada atacaba objetivos en la superficie permitiendo confundir a las tropas enemigas haciéndoles pensar que había un submarino cerca Y por último tenemos las minas torpedo un ingenioso diseño que aprovecha los sensores acústicos para perseguir a su objetivo Estas eran extremadamente difíciles de detectar y su poder destructivo era enorme Además de que se colocaban varias estratégicamente para despistar de dónde en realidad se encuentra el centro del campo minado O también hacerlos pensar que había un submarino enemigo cerca Y bueno con esto cubrimos todos los tipos de minas submarinas que existen Pero llegó la hora de determinar su daño esto será un poco complicado, ya que tenemos que tomar en cuenta la presión del agua ya que clase de buque de guerra, acorazado, barco convencional o submarino se enfrenta. Así que tomando en cuenta que la densidad del agua salada en los océanos es de 1024 kilogramos por metro cúbico, y utilizando como medida una profundidad de 1000 metros, ya que los grandes submarinos suelen encontrarse a 600 metros, así como también tomando en cuenta que el aire sobre el océano ejerce una presión de 101.3 kilopascales, como también que la presión de nuestra atmósfera es de 1000 13.25 hectopascales Podríamos determinar que la atmósfera Allá abajo equivale a Tiempo, dejen voy por una calculadora Equivale a 16.37 veces La presión atmosférica que sentimos Aquí en la superficie, creo Si me equivoqué en mis cálculos Que por favor alguien lo ponga en los comentarios Que sea matemático, porque la neta Hacer este cálculo me tomó una hora Quizá este resultado te sorprenda y te parezca un poco exagerado, pero recuerden que un buzo experimentado usualmente no supera los 65 metros de profundidad, ya que el agua comprime demasiado su cuerpo, tanto que si desciende más podría morir aplastado. Así que bien, en base a esto tendremos que realizar una división simple con respecto a la cantidad de material explosivo que se va a detonar, que recordemos variaba bastante, pero tomaremos las tres medidas más comunes, que eran 80, 150 y 1400 kilos de material explosivo, más concretamente tinitrotolueno, pero hay que dividirlo entre su equivalente a profundidad, o sea 80 entre 16.37, 150 entre 16.37 y 1400 entre mi, el número que dije... Por lo que en total tenemos que esas equivalen a 4.8, 9.16 y 85.52 kilogramos de explosivos respectivamente Así que pasemos esas explosiones a la atmósfera Y ya con esta información podremos determinar que en la primera y segunda carga Que serían las minas pequeñas y medianas podemos determinar que su área de incapacidad sería de 12 metros con un área de riesgo aproximada de 33 metros. Y las que poseen una carga explosiva inmensa rondan una exagerada área de incapacidad de 70 metros con un área de riesgo de 105 metros. Sé que suenan a medidas exageradas nuevamente, pero de todo este poder destructivo, solo una parte será capaz de traspasar el blindaje de los navíos militares, por lo que no piensen que los submarinos y buques se desintegran al ser explotados con estas cosas. Usualmente un avión de guerra mide aproximadamente 270 metros de largo y un submarino aproximadamente 150, así que ya estas medidas en explosiones no parecen tan grandes a comparación con lo que tienen que destruir. Y así como vimos en el video de las minas antitanque, el daño radica en dejar inutilizado al vehículo, que ahora estando en el océano significa el hundimiento de la nave y probablemente el ahogamiento de una gran parte de la tripulación, por lo que cumple su función perfectamente. Sin duda no te agradaría estar en un barco y activar una de estas cosas. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te queda alguna duda puedes dejarla en los comentarios, a excepción si es sobre el problema matemático que me tuve que aventar porque la neta ya no recuerdo nada. Un saludo especial a los comandantes de este mes, a los dos tenientes, Soviético y Carcraftlos y como dije al principio del video, al primer coronel del escuadrón. Saluden a y Pancho, quienes me apoyan para poder traerles este contenido más fácilmente. Si tú también deseas ser parte, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Recuerda seguirme en mis redes sociales donde los mantengo al tanto de la creación de los videos y subo cuando realizaré transmisiones en Twitch. Que por cierto, sígueme en Twitch y en Instagram que es donde más les aviso. Yo soy Sierra y me despido.